el señor alcadio santiago quien reside en el sector la altagracia de esta ciudad del calla aseguró que fue estafado por personas que se hacen pasar por médicos naturalistas Andan anda uno como informe de un estafadores y que pasándose pasa de medicina naturales y andan, y le, lo que están es reboteando la gente la gente más dice que, que la, la enfermedad se le ha revolteado porque la medicina no sirve y andan cobrando con exigencia, de no se pasa por pues, médico natural, con unos caineses... y no quieren coger los teléfonos, cuando no lo llaman. ¿Qué cantidad de dinero más o menos están cobrando? 3.800 pesos, de que pues, dos, dos potecitos de, de patilla de 30 patillas y un potecito de que de remedio, de que de, de, de y, y es una vaina, una vaina con, con dos cosas, uñas de gato y... Y cola de caballo, eh, dame eso. ¿Ha logrado usted identificar a qué laboratorio o a qué compañía pertenecen estas personas? y que, que son de la capital que vienen. Entonces ellos, esa gente, esa gente viene uno que, a cobrar. Y cuando y cuando viene a cobrar con esa exigencia, que, que es un médico y son unos estafadores. Y como, se lo dije. Que, cuántas personas han estafado? ¿Y por dónde están Oye, por ahí la yo, supuesta todo etabla. el mundo cogió medicina por ahí, por la Altagracia, los Aydines, eh, es, esa zona para allá de Ugamba, toda esa zona cogido, porque la gente cree que, que son, eran, eran, eran médicos y no son médicos nada. ¿Para qué tipo de más o menos de, de, de, de enfermedad eran estos títulos? Que, que, que era para los riñones, no, no. Para, lo, para la prótota, que eso, que eso era lo único. Pero le dan una tarjeta y, usted no sabe, y parece como que no, la gente se queda, como que no sabe decir que no. Se quedan, se quedan en el aire. ¿Entonces usted cree que le echan agua a la tarjeta de datos? No, que no, no sirven los medicamentos, lo que están revolteándole. Yo tuve que gastar casi 14 mil pesos en que yo le cogí, yo le cogí los medicamentos pensando que era verdad y lo que hizo fue que me, me dio una, una vaina que me llevan a la clínica y tuve que gastar 14 mil pesos. Santiago aseguró que se presentará a la Fiscalía de Duarte para realizar formar querella contra estas personas, NTN, la Antigua,